Hola, mi nombre es Olga Lucía Rosso, soy estudiante de la Universidad Distrital de la Licenciatura en Educación Artística. En este momento me encuentro realizando movilidad académica en, en México, en el estado de Chiapas. Estoy en la ciudad, que es la capital, en Tuxtla Gutiérrez. Estoy en la UNICASH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, eh, y ha sido una experiencia enriquecedora he conocido mucho, mucho de la cultura chiapaneca, eh, he podido ir a, digamos que a lugares que guardan la historia arqueológica de, de, de los mayas, eh, de los olmecas, entonces pues todo ha sido fascinante, la verdad es una experiencia eh, muy buena, espero que todos puedan aplicar, yo vine por medio de la, del, del programa PILA y y la verdad, pues todo ha sido muy, muy, muy, muy, muy bello. La gente, eh, la cultura, la comida, las clases, eh, todo, ha sido, todo ha sido muy bueno. Entonces, nada, para animarlos y darle también las gracias a, a la Universidad Distrital que me dio esta oportunidad. Entonces, para, que, para animarlos y que vean que sí se puede. Gracias, UD.